Bueno, les voy a mostrar cómo se puede crear una infografía muy simple en Inkscape. Inkscape es un software para gráfico vectorial, es decir, que no se dibuja como en un, por ejemplo, Paint o en GIMP, que, eh, en donde uno tiene un mapa de puntos, sino que acá lo que tenemos son vectores que se calculan con unos cálculos matemáticos. Entonces, por ejemplo, podemos crear un trazo, dibujar a mano alzada y después editar los nodos utilizando eh, los tiradores, se llaman estos elementos que al, eh, al moverlos modifican la trayectoria de las líneas para eliminar algún nodo utilizamos la tecla suprimir O sea, elijo el nodo y con suprimir lo borro ¿sí? y entonces yo puedo empezar haciendo un gráfico a mano alzada que tenga cualquier forma y después editando los nodos llevarlo a la forma que yo quiero que tenga voy a empezar de nuevo borro, vuelvo al lápiz de mano alzada y hago una línea así como una S. Después elijo la herramienta para editar nodos y empiezo a darle la forma que yo quiero. Una característica de los gráficos vectoriales es que se puede hacer zoom, es decir, acercarse muchísimo, porque se trata justamente de un... Eh, un algoritmo, una cuenta matemática que calcula todos los puntos de una línea que va de un nodo hasta el otro nodo. Entonces yo me puedo acercar y siempre sigue calculando, no se pixela. Bueno, muy bien. Entonces yo quiero hacer como una ruta, un camino. Para eso voy a eliminar alguno de los nodos. Control y la ruedita del mouse me acerco. Ahí estamos. A ver. Control y la ruedita del mouse, con el botón del medio muevo el lienzo, digamos. Ahí está. Bueno, yo aquí acá no quiero que tenga esta forma de punta, quiero que sea más suave. Entonces elijo esto que es auto suavizar los nodos. A ver. Acá tengo dos nodos cuando necesito uno solo. A ver, esta otra opción de hacer simétricos los nodos. Y así va quedando el recorrido tal como yo lo quiero eh, mostrar. ahí estamos, muy bien ¿eh? tengo un caminito sinuoso muy bien ahora lo que quiero es que este caminito a ver, vamos a no deshacer, control, Z ahí estamos lo que quiero es que este caminito eh, tenga como las marcas de una calle, ¿no? las líneas blancas en el medio y el grosor de una ruta, digamos. Entonces, primero me voy a alejar, voy a ver que en archivo propiedades del documento yo le, le pongo que el tamaño de la página sea A4, alineación vertical, perfecto, muy bien. Entonces ahora voy a llevar con esta otra herramienta, la primera, este trayecto lo voy a acercar más al tamaño de la página. Muy bien. Ahora vuelvo a los nodos, a la herramienta de los nodos. Aunque no era necesario, me parece con este también lo puedo hacer. Eh, no, ahí hice cualquier cosa. Bueno. Con el botón derecho uno determina cuál es el color del trazo. Botón derecho, en el color, fijar trazo. Pero yo en este caso, como quiero que sea una calle, quiero que sea de color negro. Estaba bien eso. Muy bien. Ahora quiero, acá, esto era lo que quería. Decirle que el trazo sea bien ancho, porque quiero que sea como una calle. Y, eh, y voy a duplicarlo con control D. Con control D yo tengo dos objetos igualitos. Voy a deshacer, control Z. Al segundo objeto que hice, es decir, la réplica de esta calle, le voy a decir que el trazo es de color blanco, que el ancho es mucho más finito y que sea hecho con guiones. Y ahí tengo mi calle. Entonces esto, para no equivocarme sin querer, para no mover así uno solo sin querer, deshacer, voy a agruparlo con Control g Entonces ahora tengo un solo objeto, que es esta callecita. Ahora lo que le quiero agregar son unos puntos a esta callecita. Creo un círculo, pero me quedó con guiones, por eso tiene esas rayitas raras ahí está, perfecto ahora el, voy a convertir ese círculo si yo ahora quiero modificarlo con utilizando la herramienta de los nodos lo que hace es convertir el círculo en un, eh, en un arco entonces no, no es eso lo que yo quiero para modificar su forma tengo que convertir este objeto en un trayecto y ahora sí puedo modificar los nodos Convirtiendo el círculo en una forma de estos marcadores de mapas. Ahí está. Muy bien. Le voy a agregar un... Por ejemplo, podría ser etapa 1. Eh, para que tenga el contraste, un contraste mejor, este texto va a ser de color blanco ahí, y para que esté bien alineado, selecciono el texto, dejo presionado mayúscula, selecciono también la marca, con control mayúscula A voy a alinear y distribuir. Centrar, a ver qué pasa si le pongo centrado vertical, no, queda muy abajo, no me gusta. Con la flechita lo muevo hacia arriba. Ahí. Perfecto, etapa 1. Muy bien. Ahora, selecciono los dos, con control D lo duplico y modifico el número de la etapa. Etapa 2. Vuelvo a seleccionar los dos, duplico con control D. Etapa 3. Bueno, Vuelvo a duplicar, etapa 4, y ahora para que no se me modifiquen las posiciones voy a agrupar texto con globito, control G, control G, muy bien. Me quedaron muy grandes, para lo que yo quería, que era que fueran acá unos ítems en el camino. Ah, este, acá me falló la agrupación. Control G. Ah, pero tengo dos etapas dos, por eso. Bueno, etapa tres. Etapa cuatro. Ahí está. Bueno, puedo achicar uno de ellos, si lo quiero más pequeño, para que se mantengan las proporciones, dejo apretada la tecla Control y puedo poner Copiar. Y voy a una de las figuras y le digo Pegar tamaño, y entonces me, voy, me va eh, poniendo todos los globitos del tamaño del que copié. Ahí está. Como es un gráfico vectorial, yo hago, me acerco, pongo un texto que puede ser etapa en la que se realizó la prueba. Bueno, eh, como es un gráfico vectorial, yo puedo poner elementos más pequeños porque tiene la posibilidad de hacer mucho acercamiento, mucho zoom. Y entonces el contenido a simple vista puede ser más como un mapa y uno se va acercando a cada uno de los detalles y va leyendo los distintos textos.